Eh, this is ¡Qué asco! ¡Ahora es peor que antes! Nada más me burro, me, me mejor voy a ir por aquí. Voy a volver y voy a seguir con mi aventura. No, era por aquí, sí, era por aquí. Soy yo, es azul. Y puedo estar... ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo que mi alma está sucia. No, no está sucia, no, gracias. ¿Qué? No me estás contando esto. No, no, no, no, no, cállate. No la esperanza así. Ven que te calles. Que no me puedo creer. ¡Ah! No me lo puedo creer. ¡No! ¡No vuelva aquí! ¡No puede ser! Tengo que volver a luchar contra él. No ser ser asco. <tose> <tose> Tiene una cumplida de cosas. ¡Auir! ¡Auir! a huir ¡Auir! A huir, a huir, a huir. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Muy atento, oír, oír, oír, oír, oír, oír, oír, no otra vez. es la última vez que puedo huir no no soy tonto Eh, este ataque no había hecho antes ahora corre no no no ahora no corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre, corre. <risas> Quita. ¡Ah! no puede ser que no es la última vez. Que no es la última vez. Ah, mira, claro. Se puede escapar todavía. Estoy a la visto antes. A ver, y el vaso de agua, ya me acuerdo, ya me acuerdo, sí. A ver, se lo doy. Pues yo se veía el culo. Hoy pues yo se veía el culo. Ya está. Por fin, por fin, lo he conseguido. Vale. Eh, no me dejan pasar por ahí. Un laboratorio tan enseño. Como que un laboratorio aquí... Oh, un laboratorio, aquí hay un laboratorio. ¿Ves? ¿Eh? eh? ¿Ya ves las luces apagadas? ¡Ey! ¿Eh? ¡Me está observando! El ruso, el ruso, el ruso. El ruso. ¡Esto! Hey, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Madre mía! No esperaba que aparecieras por aquí tan, pr tan pronto. No me he duchado. Apenas estoy para esto, esto es todo Pasas arriba y... Um, oh, oh, hola Soy la doctora Alpis. soy científica real de Ashworth. Pe, pe, eh, pero ah, no soy una de los malos. De hecho, desde que saliste de las la ruinas eh, eh, he estado observando tu viaje a través de mi consola. Aunque ah, que me han estado observando todo el rato ahí. Tus luchas, sus amistades, todo. Al principio iba detenente, pero ver a alguien a través de una pantalla o sé sea, que le pilles cariño. A así que. ¡Ah! Ahora quiero ayudarte. Con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través del Hold Se Seré un camino directo al castillo de Asgore. no hay problema. La cosa es que um, hoy hay un pequeño problemita. ya. Hace mucho tiempo construí un robot llamado Metaton. La idea original era que fuese un robot de entrenamiento normal. Ah, ya sabes, como si fuese una silla de telerobótica, ¿sí? O algo así. De todas formas, hace poco decidí hacerlo más útil. Ya sabes, unos cuantos pequeños aquí y allá. Pues claro, no sabía Como por ejemplo um, Funciones de combate contra humanos ¿Cómo? Por, por supuesto que eh, Vi que venía a decidir eh, Inmediatamente Que tenía que eliminar esas funciones Por desgracia puede que haya cometido un pequeñísimo error Y em... Eh, Ahora es una máquina asesina imparable sedienta de sangre. Ostras. Jejeje, eh, eh, eh, eh, no te rías, eh. eh. Pero eh, si tenemos suerte no nos toparemos con él. Nos va a topar con él, ¿verdad? Lo sé. <risa> va a aparecer, va a aparecer ¿Has oído algo? Claro que he oído. Va a ser él, va a ser él, ¡tiene que ser él! ¿O oh, no? ¡Oh, sí! Es él. ¡Bienvenidos bellezas! ¡Lo sabía! ¡Al concurso de hoy! La, la, la, la. ¡Oh, chicos! Creo que este va a ser un gran show. Le hemos dado un gran aplauso a nuestro maravilloso concursante. ¿Nunca has jugado antes, preciosidad? No hay problema, es muy sencillo. Solo hay una regla. Responde correctamente. ¡O muere! ¡Ostras, no me diga eh. Empecemos con una facilita. ¿Cuál es el premio por responder contentamente? ¡Eh! Me está diciendo la D, el ¡Oh! Me dice las respuestas ¿Cuál es el nombre de Rey? ¡Ah! Eso ya lo sé, eso ya lo sé No hace falta que me lo digas Algo de Remus En realidad ya lo sé, Lampi Ya no hace falta que me lo digas no. ¿De qué se han hecho los robots? Pues no tengo ni idea Es que no... B Metal y magia ¿Magia? ¿Cómo que magia? La magia no existe Aquí tienes otra fácil ¿Qué? ¡Eso no es fácil! Mal... ¿Y cómo la sabe este? ¿Cómo la sabe este? Es el Es súper larga, no da tiempo ni de leerla ¿Cuántas moscas hay en este carro? Ostras. Y yo al fin se ve mejor. ¿Cómo sabéis que hay todas esas? ¿Qué monstruo es este? Ah, eso ya lo sé. ¿Por qué dice la D? Me trató. ¡Ostras! ¡Asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Dice un tramposo! Pero ¿puedes poner esa? ¿Pesaría un fantasma? No. ¿Cómo que claro que sí siempre? No, yo no lo haría, pero.. Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay en el nombre Metatona? No, no. ¡Ostras! ¿Sí? sé sí. <risa> Como que era muy sencilla, no, no lo entiendo, al es el mejor. En el videojuego simulador de citas mi, mi oh, oh esa sí. es la y yo compré. Pero esa la cojo ella es la única. Eso sabes que te está escuchando, ¿verdad? La amistad y.. Alpisa, al pisar. pisar. No estoy desayudando por conseguir a, a nuestro concursando, ¿verdad? ¡Oh! Tendrías que haberme lo dicho. Voy a formular una pregunta de la cual seguro que sabe la respuesta. ¿De quién es el enamorado de la doctora Alphys? <risa> y él diciendo como, ¡No, no lo hagas! <risa> Yo sé, o sea... No sé. Correcto. <risa> de nada. La doctora Alphys está enamorada de él desconocido. ¡Ah! ¡Que no lo sabe! Espera, Alphys, ¿cree que hay alguien ahí fuera? Hay alguien viéndola. Hay alguien que cree que es guapa y, e interesante. Hola, persona ahorita Le gusta a la doctora Alphys. Qué pena que no sea real. Pisa de Dios de Disa Oye, he investigado sobre ello. Hay fuera hay un universo de Alg Algún día, por lo mejor, podría conocer. Existe exactamente el mismo de mío mío. Kissy Pero voy a concederte el beneficio de la duda. Persona, si ¿sí? estás ahí fuera. ¿Por qué no nos das alguna señal ahora mismo? Creo que eso... Eh... Sanja las disputas. No. Bueno, bueno, bueno. Hola, Dora, Alpisa ayudándote. El show pierde toda tensión dramática. Así no se puede continuar. Pero... Esto solo era el, el, el, el episodio piloto. A la próxima más drama, más romance, más sangre. Hasta la próxima, Karis.